Sobre todo lo prometido es deuda. Yo se los había dicho, güey. Sí, ya no me estén chingando. Ya no estén chillando, cabrón. Se acabaron las pinches máscaras. Y las medias máscaras tipo cubrebocas. Se acabaron todas las fases. Pero no se preocupen, caras de mi miembro. No se preocupen porque yo se los prometí. Y que a mitad de mes, antes de que llegara Navidad, iba a llegar el nuevo pinche cargamento. Pues para que ustedes puedan darle su pinche detalle y detallones a quien ustedes quieran. Porque ha llegado el nuevo cargamento de las máscaras del escorpión dorado. Ya saben que yo no uso máscaras. Pinche piel, pero ha llegado la fase 6, la fase 3 La fase 5, la fase 4, la fase 1, la fase 2, la media máscara tipo cubrebocas Todas, todas ya están disponibles Llegó para que hagan su pedido a Cualquier parte de este pinche planeta Y no solamente eso, en la compra De cualquier pinche artículo Se llevan un pinche saludo güey. Un pinche saludo en la compra de cualquier Artículo, un video personalizado Para que les desee feliz navidad Para que les miente su madre, para que... Lo que sea, cabrones. Yo, porque soy muy buen pedo y todo pinche dadivoso. Por eso me voy a mochar con ustedes. Solo diciembre. ¡Ojo! Solo diciembre. ¿Sí, ¿Sí escucharon o son pendejos? Solo diciembre. Todas las fases del escorpión dorado. Todas, todas están disponibles. Hay para que las pinches compren en cualquier parte del mundo. Y cada uno de ustedes que compren van a tener derecho a un pinche video personalizado. A un saludo. No importa cuál pinche fase compres. No importa si compras también media máscara tipo cubreboca. Lo que sea, te incluye. Un pinche saludo sí porque soy su pinche dios Solo por diciembre Solo por diciembre Así que aprovechen No vayan a estar chingando después Y que no sabían la ching... Solo por diciembre Quien haga su pinche pedido Pague y la chingada Y haga todo el pinche proceso A cada uno le regalamos Su pinche video especializado Solamente porque soy buen pedo Y porque estoy bien pinche dadivoso En esta pinche navidad Así que si quieren más información Escriban a un pinche correo electrónico Que se llama su nombre Mercancía escorpión, Arroba gmail.com Ahí les contestan Les dan más información en sus pedidos, manda su pinche pago Y ya chingaron, van a tener un pedazo de la piel Del escorpión dorado y además Un video como siempre lo pinche que hiciste Totalmente gratis, ese yo te lo invito Nos vemos, síganme las pinches redes sociales Y sigan viendo todos los pinches videos Del escorpión al volante y suscríbanse al canal Del de, escorpión dorado y al canal De peluche en el estuche Suscríbanse curiosos porque la mayor parte de la gente Pendeja, me está viendo güey y no están Suscritos, así, ahí dice los videos ¿Tú sabías eso? El 50% De la pinche gente que ve, no está suscrito Suscríbete al pinche canal, no pinches mames Suscríbanse ya culeros, nos vemos pronto Y peluche en el estuche